Bueno, pues hoy vamos a hablar de seguridad en Wordpress, ¿vale? Bueno, todos ellos ya sabemos cómo son y siempre están ahí... <risa> ellos siempre están, quieren formar parte, pero bueno, esto va de Wordpress y no va de John la. Bueno, eh, la seguridad. La seguridad empieza siempre por uno mismo. Eh, Tenemos que... Que hacer que eh, algo básico de seguridad, para mí algo básico de seguridad, por ejemplo, eso es utilizar contraseñas fuertes y diferentes. O sea, no podemos utilizar la misma contraseña en todos sitios, ni, ni contraseñas que incluyan tu nombre o tu fecha de nacimiento. Eso es fácilmente deducible y hackeable, incluso por cualquier hacker aficionado que busque un poquito en, en internet. Yo recomendaría pues aplicaciones de gestión de contraseñas, que hay muchas eh, como por ejemplo a mí me gusta mucho Dashlane, no sé si la conocéis que lo que hace es gestionarte contraseñas te avisa si han sido utilizadas eh, qué nivel de seguridad tienen y demás. Estoy seguro que aquí más de uno utiliza la misma contraseña en todas partes. Por allí se están riendo ¿a que sí? No, pues bueno eso es ruina. Y además las contraseñas que hay hay que cambiarlas habitualmente, ¿sabes? Cada cierto tiempo hay que cambiarlas. Por eso es muy importante eh, utilizar eh, programas que nos ayuden a, a gestionar este tipo de contraseñas. Programas hay muchos, ¿vale? Yo utilizo Taslane, como eh, hay otro por ahí que utilizaba Marcos, que era OnePassword o, o similares. Los sitios más operativos y los navegadores actualizados, esto es básico. Bueno, ya sabéis que Microsoft el año pasado acabó fatal y ha empezado peor todavía. Antonio, ¿cuántas actualizaciones te encontraste el otro día? Antonio se ha pirado, ¿no? Pero eh, antes de hacer un Hangout se le ocurrió hacer una actualización y tenía por lo menos cuántas? No sé, eso es una. Casi se pone a llorar, dios, estoy que tiro el ordenador. Vale, entonces eh, tiene que estar eh, actualizado. Y los navegadores muy importantes. Eh, ojo, porque muchos de los virus que corren por ahí que, que visitamos se quedan en las cachés de los navegadores. ¿no? Antivirus completo, Comple cuando digo completo están muy bien estos que son gratuitos y demás, pero yo siempre digo que eso está medio cocer. O sea, te protege una parte, pero la otra no. Por eso existe la versión premium de pago que, con, eh, que introduce más cosas para PC y para Mac. Todavía hay gente eh, pensando. Los Mac son, vamos, una fortaleza increíble. Los Mac son igual de vulnerables que cualquier mmm, otro ordenador y su sistema operativo es vulnerable igual que otro. Además, mmm, la gente de Apple tiene una política de actualización muy laxa. ¿vale? O sea, son muy lentos. Cuando ellos sacan un parche para el iPhone y todo esto, mmm, son muy laxos sacándola. Entonces, es súper importante que eh, dispositivos como Mac, iPhone y demás eh, utilicen antivirus, lo necesitan, lo necesitan porque ya, como he dicho antes, lo, los virus se quedan residentes en el navegador y a, al final, pues, bueno, te están te están infectando. Si entramos ya en el tema de, de WordPress, pues bueno, el core, plugin y los themes actualizados. O sea, hay que actualizar sí o sí, ¿vale? Es más, por ejemplo, cuando hay actualizaciones de seguridad. Yo siempre a la gente recomiendo, o sea, no las desactives, déjalas que se hagan solo. Porque normalmente esas actualizaciones de seguridad lo único que hace es corregir un par de líneas de código, pero esas pequeñas líneas de código lo que van a hacer es eh, proteger nuestras instalaciones. Eh, cada día yo por el trabajo de Teo, cada día eh, me enfrento a páginas web hackeadas y siempre es por lo mismo. Eh, no es que estás utilizando una versión vulnerable de Wordpress el tem lo lleva sin actualizar eh, no es que es del año pasado, no llevan un mantenimiento eh, los plugins, igual, es que no me atrevo a tocar pues se lo actualiza a lo mejor beta bueno, para eso tenemos los backups los un backups, siempre tenemos que tener backups no solo de, de, de nuestro hosting o de la aplicación que estemos utilizando sino backup incluso de lo que tenemos en el ordenador ¿Cuánto de vosotros alguna vez ha perdido algo por no haberlo guardado? Más de uno, bueno, por ahí hay levantando manos. Bueno, esto es súper importante. Nunca utilizar things y plugins nullet. ¿Qué son nullet? Piratas. ¿Vale? Ahora lo que hay es el cripto PHP. El cripto PHP lo que hace es meterte, aparte de encriptación, un mogollón de código malicioso en vuestro WordPress. ¿Por qué? Por haberte descargado un SIM o un plugin de pago que te podía haber costado 20, 30 dólares y por ahorrarte eso te lo descargas de, de un tío que está ofreciendo ahí en el té. yo te lo doy todo gratis. Quién da gratis, de qué. Lo que te están metiendo ahí es un bicho, macho, que te va a llegar hasta hasta los cables de la, de la nevera. Entonces, esto jamás, esto, vamos, es súper importante. No utilizar nada craqueado. Eh, los seriales, todo este tipo el generador de generadores seriales. Sí, te metes un, te, te instalas una aplicación en el ordenador, joder, mira, mira, todos los seriales que hago. Y cada vez que le haces clic te va metiendo ahí, trae, atrás, atrás. Entonces, eso es súper importante. ¿Vale? Eso para mí es básico. Otra cosa que para mí es básico es a la hora de instalar WordPress. Bueno, pues cuando estamos instalando WordPress manualmente o incluso con un, alguna aplicación como los obstáculos, eh, eh, ya te están preguntando: eh, nombre de la base de datos, WP WordPress. No, por favor. Vale, vamos a poner otra cosita ¿sabe? aunque no sea WP que sea ST con poner otra cosa diferente vale, ya estás protegiendo ataques a, al nombre de la base de datos lo sea, estás protegiendo porque lo, los bots que son automáticos principalmente van a ir buscando esto los prefijos de la base de datos lo mismo, cualquier cosa que no sea WP ¿Eh? esto es, son tonterías pero que te pueden traer problemas, y esto se hace fácilmente cuando estamos instalando. WordPress. Los nombres de usuarios, pues no utilicemos admin, admin con mayúsculas, o sea, las variantes, administrador, administrador, mayúscula, minúscula, y tampoco utiliza, por ejemplo, el nombre de dominio como usuario. O sea, le estamos dando una información, por ejemplo, Trágora, ¿eh? tragora.com un nombre de usuario, Trágora. Ala, ya lo tenemos ahí, no estamos dando, se lo estamos poniendo fácil la idea es que con estos simples detallitos es ponérselo complicado vale los hackers son muy listos los hackers lo que hacen mira otra cosa que me pregunta a mí ¡Qué es que más hackeado pero si yo tengo ahí una web simplemente corporativa pero yo qué objetivo soy o sea tú eres eh, parte de, del gran bot que lo que hace es infectar eh, páginas web WordPress y esos ocurre a su misma vez van infectando otro otro al final ahí se hace una bot gigantesca y el hacker nada más que tiene que decir en este caso cracker sabes que pulsáis y, y lanzáis ataque infectar qué es la qué es lo que ellos buscan hacer pasta meter spam de viagra de de lo que sea o sea lanzar correos masivos es de igual, porque ahí hay mucho dinero. Y no es que tú seas el importante. Tú eres simplemente un lacayo más de su ejército. Nada más. Eso es la, el, lo, lo que tú formas, cuando tú entras, te hackean, es la, lo que tú pasas a formar parte. Además, antes, cuando te hackeaban, era todo muy candaloso. Ahora no, ahora los cabrones lo hacen ahí todo civilinamente, ¿sabes? Te lo meten en el código encristado, te lo, lo esconden por las carpetas y demás para que no te enteres. Porque ellos lo que quieren seguir es ganando pasta, a costa nuestra. ¿Vale? Más cositas. Fijaos, el robot TXT. TXT. Bueno, aquí lo sé o después hablarán de. Le podéis preguntar qué es un robot TXT, pero más o menos sabéis lo que es un robot TXT, ¿no? Es un, simplemente un archivo que le podemos decir tranquilo de verdad que luego lo vaya a tener en el Ledger y vaya a poder copiar y pegar todas las líneas de código, ¿sabes? Porque si te pones a esto ahora escribirlo, te va a volver loco. Eh. Mmm, Aquí lo que le estamos diciendo a los robots de los buscadores, a los spiders, demás, que no queremos que Mindese, ¿vale? ¿Por qué? Eh, muy sencillo, porque si aparece una vulnerabilidad, por ejemplo, en WordPress, que lleva la cadena nombre de o barra wpre barra admin, lo que sea, ¿vale? Ellos se van a Bing el buscador de Microsoft, que es su favorito, y simplemente ponen esa parte del código. Lo mismo con Wplincude o cgibin. Y entonces le da un listado ¿eh? de todo el mogollón de páginas web que son vulnerables. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros, por ejemplo, aquí? En general, con el asterisco a todos los robos, oye, ni me indese, ni lo que haya en el admin, ni lo que haya en el include, ni el cgibin. Lo mismo... Con estas extensiones, no me indese extensiones PHP, no me JS, INC, CSS, o sea, porque lo que estamos diciendo, oye, que cuando busque el HATE, aunque yo sea vulnerable, mmm, que yo le he dicho que no, que no haya información sobre para mí. O sea, con un simple robot TXT podemos ya también dar un paso más para proteger nuestras instalaciones. Limitar los bots. Los bots son los propios spiders de, de, de los. De los motores de búsqueda, joder, macho, el DMS, esto, esto es criminal, el DMS, o sea, te, te, te puede lanzar eh, no sé cuántas peticiones en, en, en un minuto y se te come el ancho de banda de, de, de tu hosting, pero así, eh, eh, eso ha pasado incluso con Google, eh, eh, depende de mucha gente que se pone a meter ahí, no, temas de Google, pum, y está ahí el robot, venga, pum, pum, pum, pum, el Google, o venga, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum pa, hostia, se ha comido 50 gigas de transferencia en un día entonces eso es importante podemos limitar algunos bots, yo he puesto aquí unos ejemplos nada más eh, lo que estamos haciendo con Seralle, pues, pues eh, no es un bot es un bot muy puñetero y lo que le estamos diciendo es que bueno, que, no, que, te, eh, que te indese cada 50 segundos, ¿no? como diciendo sh, tómate antes de volver a golpearme ¿Eh? Piénsatelo un poco. Por ejemplo, el MSI cada 30, ¿sabes? Porque si no, empieza ¡pum, pum, pum, pum! Y te machacan ahí. Partes, sobrecarga el servidor, tu web va lenta, peticiona la base de datos, ¿vale? Lo mismo con el loop o cualquier otro mmm, motor de búsqueda, o, perdón, motor de búsqueda o, o bot que a vosotros interese. De todas maneras, después vamos a ver un plugin que bloquea bots automáticamente, ¿vale? Hay un listado y lo va bloqueando. Ataque de fuerzas brutos. Esto es lo más típico de hace unos años, ¿no? Los ataques de fuerzas brutos, saben lo que es, ¿no? Eh, van buscando, ponen el bot ahí, pues, lo lanzan o incluso un programa individual y lo primero que buscan es el admin entonces empieza pum, pum pum pum pum pum pum venga venga venga vamos vamos a castigar castigar castigar si usas Warfen, seguro que muchos lo utilizáis te encuentra la bandeja de entrada al día siguiente cuando te de la mañana hostia tengo 160 avisos de Warfen. ¿vale? está muy bien Warfen porque te protege pero bueno eh, yo prefiero hacerlo en código porque así es que ni me llegan los avisos de Warfen teniendo Warfen instalado ¿vale? entonces yo lo que hago es lo siguiente creo dos archivos un htaces y otro que lo llamo .wp admin o que lo puedes llamar .pepito de los palotes lo puedes llamar como quieras este sí se tiene que llamar así estos dos archivos no van en la carpeta de publicación donde está el wordpress van antes en la raíz ¿ok? sabéis que hay una raíz barra publica html ¿Vale? o en otros servidores www y ahí va el wordpress va antes o sea lo tenemos un directorio que no es público vale entonces creamos dos archivos permiso 644 en el contenido del htaces le indicamos bueno aquí que me salga un 401 y un 403 eh, 401 que no es autorizado y en el momento que hace tres intentos un 4303 prohibido ¿Qué es lo que estamos haciendo de esto? Estamos haciendo una doble autentificación, ¿vale? Eh, <coughs> perdón. ¿Veis esto lo que decía? Esto sería la raíz, home, el usuario, el usuario que tenéis de vuestro hosting y wpami. Esta es la cadena que va a buscar este archivo, el wpami. ¿Esto qué hace? Que tú, cuando eh, subes todo el archivos, y ahora explico la segunda parte de eso, cuando pone wp... Barra admin o WP eh, login le va a saltar una ventana con un, para que meta un usuario y una contraseña. Vale, doble autentificación manual. Entonces, creamos un archivo de htc y además ponemos este código. Vale, este que tenemos aquí si hemos llamado a WP admin de otra forma pues lo, lo tendremos aquí y ojo, usuario tendremos que cambiarlo por el nombre de usuario que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro host en nuestro servidor ¿vale? después el contenido del WP admin que es donde va a ir la contraseña el usuario y la contraseña encristada evidentemente no vamos a utilizar el usuario y la contraseña que ya tenemos en nuestro Wordpress como administrador vamos a utilizar otra se lo vamos a poner complicado entonces, entramos a este link de aquí, que no voy a leer porque es impronunciable Pero está aquí, luego ya lo veréis en, lo veréis en, el, en la presentación o lo tenéis, Podréis copiar y pegar Y aquí eh, lo que vamos a introducir tiene dos campos Uno, poner el nombre de usuario, yo he puesto Pepito Los Palotes Y una contraseña entonces yo pongo una contraseña complicada y el sistema me va a devolver una línea como esta que va a ser el nombre de usuario, dos puntos y la contraseña encriptada ¿vale? o sea, más complicado todavía se lo vamos a poder para poder acceder al wp-admin ¿vale? esta línea simplemente la copiamos aquí dentro de este archivo Permiso 644 he dicho ¿vale? porque son permisos de archivo entonces, el haces, cuando tú entras, solicitas la URL login o la URL wp barra admin te va a saltar una ventanita antes de llegar al login real, ¿no? Y te va a pedir un usuario y una contraseña que tiene que ser esta más la contraseña que no tan, eh, que tú sabes pero que no la vas a poner encriptada, vas a poner la que pusiste, pero que en el archivo va encriptada. Esto, lo, lo que va a evitar es que lleguen. Al login y te sobrecarguen de, de, de, de peticiones. O sea, si utilizas Warfare, no te va a llegar ni un aviso, porque esto va por delante. ¿vale? Esto es lo que se llama doble factor de autentificación hecho a mano, sin plugin y sin historias. Muy fácil. Otra forma de hacerlo: ataques de fuerza en bruto con, utilizando una IP única, una IP dedicada. Bueno, pues muchos usuarios vosotros tendréis IP dedicada y otras IP dinámicas. Bueno, en el caso que tenemos una IP dedicada, ya estoy en el HTACES del archivo, o sea, de, de nuestro WordPress, ya estamos dentro. ¿no? Estamos estamos de acuerdo que estamos ya en la carpeta de publicación, donde está nuestro WordPress, nuestros archivos, ¿eh? y, y tiene un HTAC, que es donde está Begin, WordPress, More, no sé qué nos cuanto en WordPress, ¿no? Más o menos situáis, sí o no vale simplemente tenemos que poner estas líneas qué le estamos diciendo que al archivo www.logic.php le estaremos dando order deny y, y le estamos diciendo allow from x ojo Vamos a caer como otro. Oye, Pedro, que puse lo del de, archivo ese y lo de la X, que no, coño, pon la IP, hostia, la que tú tienes. Si, si es una IP fija dedicada, mejor, ¿no? Lo, ¿no? Si es una IP dinámica, pues bueno, tienes que estar un poquito pendiente que de vez en cuando, cuando te renueve la IP, bueno, pues tienes que entrar ahí por FTP o por el administrador de archivo que tengas de tu hosting y cambiar la IP. Esto es muy práctico también, ¿vale? Porque solamente va a permitir a esa IP que pueda entrar... Al login de vuestro WordPress es súper fácil, vamos que no, no hay aquí que desarrollar un plugin súper complicado, no no esos estos son cuatro líneas de código muy fácil de hacer y, y demás. Luego vamos a ver cómo se puede hacer evidentemente con con los plugins, ¿vale? Más cositas, más o menos todos sabemos lo que es la HTACCS, sabemos dónde está, más o menos, ¿sí no? bueno, ya está, porque ahora viene un huevo de líneas y bueno los plugins de doble factor esto es lo que estábamos hablando antes hay plugins de doble factor pues está Clef, está Latch Telefónica eh... nuestro amigo el hacker más conocido de España este es el Hippie Pero está el tu Factor de o el Duo Factor, hay 400 en el repositorio oficial de Wordpress y fuera de ahí también que, que funciona muy bien pero es que yo no necesito toda esta mandanga, no necesito tener un plugin para que tenga que leer un código de la pantalla como el CLE, que está muy chulo y demás, y da, pudiendo incluir dos líneas de código antes en dos archivos en, en, en, en, en la raíz del hosting donde no es público, donde solamente tengo yo acceso por FTP, ¿me entiendes? O sea, todo esto te lo ahorras. Y entonces además también te ahorras porque luego vamos a ver plugins que ya llevan de serie. Eh, el doble factor de autentificación, pues entonces, esto sinceramente esto me parece bien, pero ya hay plugins que lo integran con otras cosas, con lo cual no tienes que tener. Oh, estaba por ahí también el Limit Login Aten y todo eso. Pero si es que además eh, lo puedes hacer con código, con dos archivitos y dos líneas, esto para mí, pues la verdad, no me sirve para nada. Está muy bien para hacer publicidad telefónica. Bueno, va, más cosas. Eh, protección en el HTAC Estamos hablando del HTAC de Wordpress ¿Vale? Donde está Begin Wordpress En Wordpress Morre Bueno, yo he puesto aquí unas líneas de código típicas Que son, por ejemplo, pues Lo que está dando una serie de orden No me voy a poner a explicar qué significa tal y tal Pero bueno eh, Lo que le estamos incluyendo es que bueno, Que nos proteja, por ejemplo De los procesos de environment o cualquier script, por ejemplo, que intente establecer una, un, una, un valor de mosconfig. Config. ¿Vale? Entonces se incluye una serie de variables, de, de números, letras, mayúsculas. ¿sabes? O bloquea cualquier script que trate, que trate de, de colarte código codificado base 64. Es que cuando, cuando te, te inyecta código, encima te lo mete encriptado. ¿sabes? para que tú no veas ahí, para que tú no veas en un momento dado ¿hay qué link o qué historia te ha metido te lo mete en cristal, ¿no? esta simple línea de código lo que nos va a ayudar es a proteger de que no te inyecten códigos eh, encristados base 64 esta segunda lo mismo le estamos diciendo que cuando te ataque un hacker y te intente eh, inyectar código que no permita eh, con las etiquetas script ¿Vale? Esto ya, bueno, pues se lo estamos poniendo bastante complicado. Eh, eh, otra línea que yo meto es que no te intente establecer variable del PHP global a través de una RL, ¿no? Y bueno, pues aquí lleva una serie de, de, de, de variantes, ¿no? para que se muevan esos campos lo que estamos intentando es ponérselo cada vez más complicado e intentar bloquearlo luego veremos que también que todas estas cosas lo podemos hacer con un WAF un web aplicación Firewall un plugin que podemos utilizar en Wordpress eh, esto wp-config ¿sabéis lo que es? ¿no? donde va eh, el nombre de nuestra base de datos el usuario, la contraseña ¿cómo lo protegemos? poniendo estas líneas lo que le estamos diciendo con estas líneas que, que está denegado todo el mundo o sea cualquier petición que sea, se haga al wp y denegado que no que no hay tu tía forbiden y ya está sabes porque ellos van a intentar descargarse ese archivo lo van a intentar ¿Vale? ellos van a intentar descargarse y después subirlo también otra vez pero ya con sus cositas vale entonces con esas pequeñas líneas de código fijado con, con pequeñas líneas de código súper fáciles hombre te puede quedar un una guapo sabe ¿Eh? pero pero no pasa nada o sea eso no se va a comer ni los recursos de tu wordpress ni, ni, ni le va a hacer nada malo me entiendes pero con esta simple línea de código ya estamos protegiendo Fijaos que ya lo primero que hemos hecho ya Hemos protegido el directorio WP Barra o guión Admin Wordpress este tiene tres directorios ¿Vale? Uno de ellos Es del admin, lo tenemos ya protegido Sin plugins Bueno, los ataques a los headers De nuestras webs ¿Vale? WordPress con sus textos y sus cositas genera unos headers vale, que son leíbles. Si con esta, los típicos ataques de crop site scripting, crop size, o sea que te cruzan el sitio y te meten lo que les da la gana y te sacan lo que quieran. Las últimas vulnerabilidades de WordPress, teniendo estas tres líneas de código en el HTACs, Nuestros Wordpress no hubieran sido vulnerables Aunque no estuvieran actualizados con el parche de seguridad de Wordpress ¿Sabes? Esto es importante ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que al header Contra ataques de crop size scripting Le estamos diciendo Que le, el modo o la acción que tiene que hacer es bloquear No se lo permitimos Aquí lo estamos haciendo con No sniff bueno, Le estamos diciendo que no me. ¿eh? No me snife No me nife lo que tengo yo en los GAD de, de, de, de mi WordPress, ¿vale? Y luego aquí, pues el último ataque que ha habido, que será el, el, el de los frames eh, con Saint Orange. Que lo que estamos haciendo es indicándole que todos los frames sean del mismo origen, o sea, del nuestro. Ojo, esto va a permitir que nosotros si tengamos frames o y frames externos pero no vamos a permitir que otros tengan frames nuestros o sea, esto también evita que nos clonen en un momento dado con un frame la página web e intenten engañar entonces también una manera de evitar el ataque man on the, on, on the middle o sea el hombre en medio fijaos que esta línea puede dar problemas por ejemplo con google analytics cuando estás pidiendo que te haga una previsualización del sitio, estás ahí metiendo un frame. Es posible que no se vea la página web ahí. Pero a mí me da igual, Google. Si no lo, se ve ahí mi página web en su frame, a mí me da exactamente igual. Vale. Y a mí lo que me, protege, me lo que me interesa es que esté protegido. Estas son tres líneas más de código que podemos meter en nuestro htaccess. Vale. Hemos dicho que eh, WordPress tiene tres carpetitas, ¿no? Aparte de los archivos que tiene en raíz, tiene tres carpetitas, que es la admin, la content ¿vale? Y la includes. Y luego también tenemos la, la upload ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a crear un htaccess para cada carpeta. Es decir, en el wp-content voy a crear un htaccess, ¿vale? Y le voy a meter estas líneas. Lo que le estoy diciendo es que eh, deniegue cualquier intento de colarme ahí algún archivo con extensión en php. ¿Por qué en extensión en php? Porque lo que en el php hay, lo que está ese, se puede hacer es ejecución de código. ¿Correcto o no? Sí, ¿no? <risa> vamos a crear otro htac con las mismas líneas de código y lo vamos a meter dentro de la carpeta upload, que está dentro de la carpeta wp Lo mismo. Los outloads nosotros subimos y ellos consiguen al final encontrar una vulnerabilidad en nuestra carpeta outload, van a ir a saco a subir ahí. Bueno, pues nosotros lo que le estamos diciendo, lo mismo, que no se pueden ejecutar ahí PHP, ¿vale? Una manera. Y eh, nos vamos después a la carpeta WP-includes y exactamente lo mismo. O sea, es el mismo. HTACES que vamos a utilizar en tres carpetas para proteger la ejecución de código por lo menos a, a través de PHP hasta que se inventen otra cosa pues yo siempre digo lo mismo eh, WordPress es seguro hasta que deja de serlo vale por eso salen los parches la comunidad trabaja y demás no sé cómo me voy de tiempo bueno otra cosa que le gusta a loja que una vez se ha metido en tu en tu WordPress qué hacen se van al editor de archivos y te meten el código en, eh, o en, en el tema o te lo meten también en el plugin y entonces puedes. El HelloDolly les encanta, vamos, texto plano ahí a tope para meter lo que quieran. Muy fácil. Eh, tenemos el archivo www.config.php configphp eh, que es donde va la configuración de otro wordpress donde va el usuario de la base de datos acordado que antes ya lo protegimos, ¿vale? que no tuviera acceso y en una de las líneas que tenemos ahí podemos incluir esta en esta que viene define no sé qué no sé cuánto, si no la habéis visto nunca de verdad, abrirlo con, con, un, con un editor y para, para que veáis lo que hay ahí, está ahí el usuario de vuestra base de datos el, el nombre de la base de datos, la contraseña están la, los salts, que son unas líneas eh, que lo que van es protegiendo también nuestro Wordpress. Y simplemente incluimos esto. ¿Qué le estamos diciendo? Que se desactive la edición true. Cierto, sí. Puedes ponerlo false también, pero bueno, para que meter esa línea se le va a poner false, ¿no? Pero true. Hombre, esto va, va a ocurrir una cosa, que dentro de la administración de tu WordPress... Eh, donde en, en, en apariencia donde tenías la opción de poder editar ha desaparecido, ¿vale? Tú tampoco desde tu WordPress vas a poder editar ni los plugins ni, ni el tema, ¿no? Tendrás que hacerlo o descargado o, o desde algún administrador de archivo que tengas en tu hosting. A mí me gusta tenerlo desactivado, porque yo mis temas o mis plugins si los tengo que tocar, yo los toco en local en un entorno seguro, ¿me entiendes? Y luego cojo, lo sube y ya está. No tiene más más cositas archivos que se pueden borrar de WordPress el readme html este siempre viene por defecto de WordPress este, el readme lo que dice es eh, eh, WordPress ¿no? qué versión 3.8 vale el hack va allí o buscan a ver readme.html. punto ¡Ah! Y le sale ahí todos los que hay. Versión 3.8, versión 2.6. El tío se pone las botas, ¿me entiendes? Entonces, muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es coger y borrar este archivo. Este archivo no sirve para nada, ¿vale? El archivo xmlrpc.php. Ataque de fuerza en bruto. Porque antes iban al login, pero es que ahora estos también atacan eh, para intentar entrar a tu WordPress a base de esto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿vamos más de tiempo? Sí, bueno, pues ahora, ahora corto. Eh, yo lo borro. Hay plugins que lo utilizan, por ejemplo, Jetpack. Pero Jetpack lo utilizaba para la primera conexión. Yo utilizo Jetpack muchas veces. Entonces, yo lo que hago... Pago la primera conexión, venga, tome, funciona tú, se conecta bien con Wordpress, pum, las redes sociales todo, el bebe, bebe, he terminado bien. Hasta luego, Luca, lo borro. No me sé si estás publicando desde, yo qué sé, enviando un email y eso, también le hace falta ese archivo. Pero si no lo haces, lo quitas, ¿vale? Yo prefiero muchas veces bloquearlo desde el servidor las peticiones, ¿eh? ¿vale? Porque eh, pueden seguir llamando aquí y el problema que tiene Wordpress es que hace un... Hace un una relectura y se te va al index. Entonces, un huevo de petición en index, ¿sabes? Y puede llegar a recargar. Casi mejor hacer un bloqueo desde el servidor con alguna regla personalizada, con most security o algún otro tipo de firewall. Aquellos maravillosos plugins. Bueno, a mí me gustan estos tres. ¿Vale? Principalmente este. Y tiene una explicación. O tiene varias explicaciones. Wordfence prácticamente lo conocéis todos. Sucuri, más o menos. Y Ninja Firewall. Ese para mí es el gran descubrimiento. De hecho, está como patrocinador del evento porque yo se lo dije, oye, estamos haciendo esto y me dices que me encanta tu plugin. Y además he comprado la versión, pero porque es que es estupendo. Mucho mejor, incluso más, mucho más rápido que los otros. Lo típico de WordPress. Bueno, pues WordPress te hace un escaneo de antimalware, te compara los archivos, te busca eh, si te han colado código te permite restaurarlo, eh, la restauración del archivo, pues si se difiere por ejemplo de un plugin que está en el repositorio oficial de Wordpress, te permite restaurarlo desde allí directamente, te permite ver las versiones que tú tienes y la que están en, en pantalla completa, en partido, te permite ver la, la versión que tú tienes... Y la versión que está en el repositorio, a lo mejor es un TXT que han cambiado un, algún, algo de la descripción, no es importante. Pero más o menos por lo menos te permite ver y cuál problema hay ahí. ¿no? Eh, puedes bloquear bots, lo hace automáticamente. Aunque a mí me, me gusta diferenciar qué bots bloqueo y qué no, WordPress bloquea bots. Se queda ahí. Eh, bloquea ahora mismo IPs por rango UV, eh, IPv4 y últimamente esta semana pasada hemos me metido IPv6 y rangos también, o sea, rango estamos hablando de donde empieza una IP hasta donde acaba todo ese rango de IP que hay ahí, pero claro, eso hay que tener cuidado si bloqueamos un rango, nos podemos estar bloqueando a gente que no tenemos por qué bloquearla lleva el doble factor de autentificación yo no lo activo porque como lo hago manualmente pues no lo activo, pero lo lleva tampoco encima voy a poner un plugin extra para eso, ¿para qué? bloqueo por países, a mí me parece muy interesante te hace una auditoría de contraseña, me parece muy interesante la, la network de Workfane está muy bien porque si tú eh, Workfane en tu, en tu instalación bloquea una IP y tú tienes activado de que participar en la network de Workfane manda la información a la network de ellos y esa IP ya la va a bloquear con todos los que tengan activado eso y están dentro de Workfane me parece interesante Protege de ataque de fuerza en bruto, tiene la opción de caché, Falcon, a mí me gusta, funciona bastante bien porque además es, es, es simple, incluye la protección de directorios, ¿vale? Lo que hablamos antes manualmente, pues lo, esto es lo único que hace que me dice protegerme, no sé qué, te crea el HT hace el solo. ¿Eh? Y bueno, te avisa de las actualizaciones eso mola. Porque eh, te va haciendo un, un, un escáner eh, diario, por lo menos en en el de no pago y te avisa si hay una actualización de plugin, eh, o una actualización de WordPress, te manda un email y eso, y bueno, ya por lo menos sabes que tienes que actualizar algo, ¿vale? Sucuri, Sucuri esta gente está bien, este plugin está bien, pero bueno, esta gente lo que quiere vender es su WAF. Lo que pasa es que su guas a mí no me convence del todo, ¿vale? Pero bueno, esto hace lo mismo. Te hace un escaneo de anti malware, te avisa de la modificación de, de, de, de archivos, te avisa de si alguien se ha logueado, te oculta la versión de WordPress, cómo haces? elimina el HTML. O sea, tiene una zona que se llama hardening, en donde tú le vas a decir hardening esto, hardening el otro. ¿no? Y le vas dando pum, pum. Yo recomiendo leer antes de darle hardening, pero es muy sencillo. Y luego los hardening te hace... Proteger el directorio de Loa, el web como le incluye, te chequea la seguridad de los, de los SAC, de, la, de, la, de las claves de seguridad que van en el, en el config. Eh, te elimina en solo clic, Rami es HTML, o sea que tampoco te te meter por FT, tú le das aquí y te lo borra. ¿no? Es cómodo, ¿sabes? hace lo mismo que habíamos hecho con código, borramos manualmente y te lo hace aquí a golpe. Bo bloquea acordáis? La edición de tema y plugin, esto lo único que hace es incluir la línea que yo he puesto antes. Lo que pasa es que lo hace automáticamente, ¿vale? Check que prefix de la base de datos va a decir, oye, estás utilizando WordPress, y te sale un warning, ¿no? Cuidado al cambiar el prefix de la base de datos, ¿eh? que luego hay que tener también la ruta. borra el archivo error error, error log, ¿sabéis? O sea, normalmente cuando WordPress genera, hay algún fallo o alguna historia, genera un archivo que se llama error log. Entonces tú ahí puedes ver... Eh, y te dice la, la línea no es el tema, es el plugin no sé qué no cuánto entonces tú ahí ya puedes ver cómo poder solucionarlo pero también es un archivo que es público y puede tener acceso el hacker y ver dónde falla y colarse vale entonces importante el archivo error borrarlo manualmente o con esto eh, herramienta de post hack eh, que lo que te hace es el reseteo de las claves de seguridad, de salt eh, las, eh, te resetea la contraseña y los plugins también te los puedes resetear, te los puedes poner a cero eh, vamos rápido Ninja Firewall, WAF ¿qué es un WAF? web, aplicación Firewall ¿en qué se diferencia Ninja Firewall de los demás? yo visito un Wordpress y del Wordpress salta el plugin de seguridad ¿qué hace Ninja Firewall? yo voy a visitar Wordpress y antes de que me deje ver Wordpress está el WAF delante con una serie de reglas de seguridad y me filtra, ojo, no recarga nada no recarga nada, es un plugin liviano, ni te enteras y lo bueno que tiene es que antes de que llegues al Wordpress, está el plugin y los otros es, llegas al Wordpress y después está el plugin, ojo, que es una diferencia muy importante, ¿vale? Entonces... Estadísticas de intento de hack, comparador de archivos, prácticamente hace un firewall con múltiples opciones. Es que es configurable el firewall, o sea, tú vas a tener una serie de opciones que no voy a poner aquí, son un montón, pero te permite, cosa que no hace WordFame, tiene sus reglas ahí, no, no, este te permite, te permite. Las políticas de firewall igual te permite cuándo, cuándo, a quién, cuántas veces. Eh, bloquea los bots automáticamente Y además en el de pago, que es el que yo uso Puedes seleccionar qué bot Sí, qué bot no Está fenomenal, a mí me encanta eh, eh, Bloquea los onloads de archivos Nadie va a poder subirte o no, Por lo menos la regla Nadie va a poder subirte Ojo, intento de subir archivos a Wordpress Es que no lo veis, porque nada os avisa Con esto lo veríais La línea de código intento de subiros archivos Para, para saber para qué te chequea los archivos, la doble autentificación, volvemos a lo mismo para que quiera un plugin de bloqueo de países, que sería lo mismo que hace WordPress, los protección de los headers. ¿Acuerdas las tres líneas que dije? Este plugin ya incluye esa protección que tú activas y aunque tú, eh, aunque no hubieras tenido el patch de actualización de, de seguridad de WordPress, los protegía a todos. Este plugin. Este plugin a mí me encanta. Eh, te da lo, los logs del firewall y además, si quieres, tienes un log en vivo. Es decir, tú puedes ver quién te está visitando y qué está haciendo. Pum, pum, pum, pum. Puedes ver hasta los bloqueos, ¿verdad? alucinante. Puedes editar las reglas de seguridad. Oye, si tú encima manejas, te permite editar las reglas de seguridad. Los otros no te dejan. Tienes que hacer lo que ellos quieran. Esto es lo otra de las cosas que me encanta. Actualización automática la de las reglas de seguridad. O sea, esta gente tiene un soporte técnico. Estos son, son de Indonesia. Tiene un soporte técnico alucinante y saben un huevo, además. Y esta gente, uh, ¡Vulnerabilidad en el plug y no sé qué! Desarrolla las la reglas de seguridad y te actualizan automáticamente y te mandan un email. Actualizadas las reglas de seguridad. Súper bien, porque es que te está poniendo, ¿sabes? te está protegiendo antes de que sea el cero de Vale. Ataque de fuerzas bruto. Eh, protección de directorio, las notificaciones que te avisas y lo siempre, el doble factor de, de autentificación, que además lo tengo dos veces, me acabo de dar cuenta. <risa> vale. Pero... vale, seguridad para, no, no, para paranoico. Bueno, esto ya lo digo así. Un paranoico diría, vamos a ver, yo quiero un servidor que tenga mod security con reglas de seguridad personalizadas para WordPress. Yo me conozco una empresa que, que lo ofrece en todos sus servicios no, no, no den más pistas y además tener un doble firewall y además un servidor con Linux malware detect ¿sabes? que es un un malware que corre todos los días y detena, detecta algo lo bloquea por ejemplo los crypto PHP además si lo queremos hacer todavía más, más protegido lo vamos a conectar a Fair, que es un CDN ¿vale? con lo cual se va a ir la petición allí que está cacheada y allí también hay otro otro otro WAF o sea que ya estamos poniendo otra barrera más y luego además le endiñamos el Ninja Firewall el eh, Sucuri Security o Warframe cosa importante totalmente compatibles ningún problema uno con otros a mí el que más me gusta es este pero yo pienso que los tres pueden, van juntos perfectamente nos chocan y son totalmente compatibles a mí me parecen fenomenales de tiempo fatal ¿no? recursos para esta guardia Aquí nos damos de alta, ponemos nuestro email, nos envía un email de, to, de los plugins vulnerables. Van sacando la base de datos antes de que sean públicos. Está muy bien, porque respetan el disclosure. Solamente se lo envía a la gente que está registrado. Si te interesa, te van enviando información. El blog de Sucuri, so los de Sucuri, publican artículos muy interesantes sobre las vulnerabilidades. Si te gusta esto. Plugins que podemos tener en nuestro WordPress que nos avisan de qué plugin vulnerable hay o que ya no están en el directorio oficial de WordPress. Tenemos estos dos links. Hay muchísimas cosas más. Yo lo quería poner aquí un poco reducido, más o menos de, de más o menos como podemos estar día. Y muchas gracias. Gracias. Venga, ¿alguna pregunta o nos vamos a tomar que pregunta, café Alguna pregunta, habrá en el ese, pero la has dejado sin, sin respiración. respiración. Tanta seguridad, se nota que la apasiona el tema, ¿eh? de seguridad, de seguridad. A ver, ahí tenemos una. A ver. Buenas. Um, ¿Por qué no están integrados más códigos de seguridad dentro del código de WordPress? Porque uno tiene que hacerlo... Buena pregunta, buena pregunta. Me la han hecho muchas veces y es complicado de contestar. Porque cada eh, WordPress, una de las cosas que tiene, es que cada uno... Eh, es código abierto para que tú... Es que la regla que te puede venir bien a ti le puede venir mal a otro. De hecho, la de saint Origin, la de los frames, la han incluido hace poco porque es la última vulnerabilidad que, que hubo. Ya la tenía, pero la han tenido que retocar. ¿sabe? Entonces, cada cada instalación es diferente y única. Entonces, las reglas que a mí me pueden ir bien te pueden ir mal a ti. Por ejemplo, la que he explicado yo, la de, de, la de los frames pues por ejemplo, a lo mejor no vas a poder ver tú en el frame de Google Analytics yo aviso, más o menos yo he puesto las reglas mmm, que más o menos se puede ser estándar para todos, ¿sabes? que yo lo tengo en muchas aplicaciones y no, no hay problema, pero es posible que a lo mejor en uno de los jardines de, de, de Wordpress por motivo que tú seas eh, tengas un archivo PHP en la carpeta Upload, entonces con esa regla no va a funcionar Hombre, lo lógico es que no tengas un archivo ejecutable en la carpeta de a un lado, ¿no? Y, y si hay algún plugin o algún ten que lo incluye, mmm, son unos chapuceros, esa es mi opinión. Pero sí es cierto, hay gente que me pregunta esto, pero es que cada instalación, mmm, las necesidades de cada uno son diferentes. Una regla me puede venir muy bien, y ya, pero a lo mejor este se está cargando tu galería de imágenes. Por eso queda eso un poco abierto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Para novatos, Pedro. Uh, hola. Pa Antonio ¿Dó? le temo yo, porque Antonio va en el imágenes. ¿no? Vamos a ponernos para allá, que si no nos Si no me hace si no lo hace, me la invento. No, es muy sencillita. Eh, siempre hay alguien que está comenzando en WordPress. Si tú instalas uno de estos plugins y estás protegido, ¿qué ocurre cuando lo desinstalas o lo desactivas? Parece una tontería, pero a mí me ha pasado. Hombre, que, que hombre, para empezar que te quedas desprotegido ¿Sabes? O sea, que no, no lo instalo, lo pongo en marcha Y parece que eso, como si lo hubiera puesto una vacuna Después cuando lo no, quites no, no pasa no, nada No, no, no, para nada O sea, en el momento que instala, Bueno, algo residente se suele quedar en, la, en las tablas de, de, la, de la base de datos Pero eso es otro tema Pero evidentemente esto no es una vacuna Que te Ajá. lo pongo me lo, eh, y ya está Y estás protegido hasta, hasta la, la segunda que te toque No, No, no eh, si tú desinstalas, pues, evidentemente pues lo que hace el plugin es eliminar todas las reglas de seguridad que ha puesto ahí o sea, por ejemplo el WAF eh, el Firewall, si tú lo tienes instalado pues funciona, si tú lo desinstalas pues, ya no tienes reglas de seguridad, ya no hay protección te lo digo porque lo típico de los novatos es que hacemos caso a la mayoría de los plugins que nos recomienda, los probamos y después llega otro consejo y dice tu web va muy lenta porque tienes demasiados plugins y dice bueno, este ya como vacuné mi instalación lo quito Allí al fondo creo que tenemos otra pregunta ¿Y ahora? Eh, Una pregunta, ¿qué opinión tienes sobre el IZEM Security? ¿De? El IZEM Security, el plugin Vale, sabía que me la veía preguntar ¿Te sabías todas las preguntas o qué? No, pero es que... bueno, sí, sabía la pregunta preguntar me parece un gran, un gran plugin, ¿vale? Y, y ese te crea un HTAC, ¿eh? ¿eh? Más grande que todo lo que he metido yo aquí. Ese te crea un HTAC. Lo que pasa es que es un plugin que, no sé si tú se te habrá dar caso, es puñetero. ¿eh? Es puñetero, porque se te va una línea que si no se no tiene permiso de sobreescrito o de qué. Y te lo tira abajo entero WordPress, tú lo sabes, te tienes que ir a htac y decir desde the el begin, desde the el all in one, no sé qué, no y lo tienes que quitar, ¿sabes? Entonces, no lo he nombrado por eso y porque es un plugin de seguridad que ha tenido problemas de seguridad, y no una vez, sino varias veces, ¿sabes? Entonces, lo veo un plugin complicado para el que está empezando. ¿sabes? Tiene muchas opciones y está muy bien, es un plugin que a mí me gusta porque hace mu muchas cosas, hay muchísimos más, ¿eh? lo sabéis. Eh, pero bueno, mmm, esto ya es cuestión de gusto, o sea, a mí a, a la hora de trabajar con él pues, y he tenido muchos clientes que han tenido problemas a la hora de la configuración y es que la ha tumbado el, el, el WordPress, tú sabes que eso pasa. Entonces, a mí me gustan los plugins que, que funcionan y no dan problemas, ¿no? Pero bueno, me parece una opción muy buena y muy respetable. O sea, yo felicito al que utilice ese plugin. Tiene ahí, eh, tiene ahí un, o sea, un equipo de desarrolladores privados, ¿no? Esto eh, es una empresa de más y hacen cosas, ¿no? Me parece interesante, pero al gusto de todo el mundo. Me parece buen plugin. ¿Te tenemos una última pregunta aquí que había levantado la mano. Si hay más preguntas, luego va a haber mucho más tiempo para preguntar. Aquí, Lord, el hay. Café. A ver, bueno. Claro. Pues se ha ido para allá el micro, pero ahora sí me han preguntado. Vale, rápido. ¿El, el, la versión pro del Ninja es para una sola instalación o vale una para? sola instalación, pero estamos hablando de 26 dólares. Tienen claro. un soporte técnico, mira, no es porque sea patrocinador, tienen un soporte técnico excelente. Si tú te vas al repositorio oficial de, de WordPress y entras en, en la pestañita de, de support, vas a ver eh, lo colaboradores que son y lo rápido que van. E incluso le puedes enviar un email directamente a ellos aunque no tengas el plugin de pago y este responde súper rápido y además bien hecho y con lógica, ¿sabes? Me encanta cómo funciona y además la rapidez que son, eh, lo rápidos que son en estar informados y sacar nuevas reglas de seguridad, ¿sabes? Para actualizar eh, esas reglas y protegerte contra ese tipo de ataques Me parece una empresa que funciona muy bien. Son, son de Indonesia y a mí al principio me escamaron un poco Y la verdad que le hice un seguimiento personal a la gente esta Y vi que colaboraban en foros muy importantes de seguridad Y vi que daban unas soluciones maravillosas Luego vi el plugin, lo estuve testando un tiempo Vi que funcionaba estupendamente Y actualmente para mi gusto es de los mejorcitos que hay Vale, ahora sí que una última que voy a quedar con la mano vale. una, una pregunta básica de, de, de usuario, ¿no? Sí. Eh, yo tengo algunas páginas con blog y siempre tengo la duda, sobre todo cuando voy muy apretado de tiempo Lo de corta pega de, de texto, eh, si no estoy metiendo algo de código sucio y de, de dejar algo abierto ¿Es suficiente con limpiar el texto por ejemplo en, en un Word, limpiarlo y, y luego meterlo en el, en el Wordpress o hubiera que hacer otro procedimiento? No, es que no, no entiendo... Para empezar, yo no utilizaría Word para tratar con, con código Porque te, no, te, no, te código va no. a meter caracteres raros ahí me refiero Pero no me entiendo refiero al, la pregunta Me refiero al texto eh, Muchas veces cuando estás haciendo un, una actualización de tu blog eh, Coges pedacitos de cosas que has visto por otro lado Y en lugar de hacer corta, pega directamente dentro de del, la entrada que estás haciendo Llevas la pestaña TXT, ¿no? Y sí, pegas ahí Sí. Bueno, cuando pegas... Hombre, mmm, es buena pregunta, oye, mm. es buena pregunta. <ríe> No es ninguna tontería, es cierto, pues a lo mejor tú estás copiando de un copia y pega de un texto y, y, y te está cogiendo ahí links, enlaces y demás, es interesante. Pero bueno, la ventaja que tiene en WordPress, que tiene la pestaña de texto, te pegas y en un momento dado, visualmente puedes ver, en un momento dado, que estás copiando porque puede haber una llamada, por ejemplo, a, a, a otro, o sea, a otra URL que te está tirando de ahí yo qué sé, un script o un iframe o cualquier historia que al final lo que va a hacer es hackearte el, el Wordpress pues sí, mira, muy buena recomendación o sea, echarle un buen vistazo de lo que copiamos y pegamos directamente en en, en, el, en, en la pestaña de texto de, de nuestro de nuestro post, nuestra página o sea, echarle un, hacer un vistazo visual y revisar última recomendación eh, Sucuri tiene un site check que no es muy profundo pero está bastante bien, se llama sitecheck.sucuri.net que tú pones la, una URL, ¿vale?, una dirección y te hace un análisis. Por lo menos te avisa si los GDD son vulnerables o si utilizan una versión antigua de WordPress o el, rep, el famoso rep RepSlide que tanto daño ha hecho si es vulnerable y demás. No es muy profundo, pero por lo menos te da una valoración rápida de lo que hay, de la primera capa, podríamos decir. Un aplauso, ¿no?, a Pedro, o sea... Gracias.